Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, a todas y a todos. Y hoy, como ya lo hemos dicho muchas veces, sin una ruta de política exterior clara en nuestro país, sin una diplomacia existente, como hemos dicho ya muchas veces, traemos aquí hoy varios instrumentos a aprobar, instrumentos internacionales que no siguen ninguna planificación en línea estratégica. Necesitamos tener una brújula en política exterior ya. Entre los instrumentos que tenemos hoy aquí se recogen variedad de temas. Uno de ellos es el Tratado del Atlántico Norte para el ingreso de la República de Montenegro. En Montenegro hubo un conflicto social y político sobre la posible realización del, del referéndum. La adhesión se hizo finalmente sin el referéndum, aunque las encuestas decían que el apoyo no era mayoritario. La OTAN es un sistema de defensa pensado para la Guerra Fría y el siglo XX y, desde luego, creemos que no para los retos de seguridad que tenemos a día de hoy en el siglo XXI. La política de ampliación de la OTAN es una política que no compartimos, una política que intenta imponer el señor Trump desde Washington exigiendo mayor inversión en defensa, política que hace aumentar nuestro presupuesto en defensa año tras año mientras recortamos en servicios básicos. Esta adhesión vuelve a ser utilizada por Europa como una exigencia previa, o un chantaje previo a la incorporación en la Unión Europea. La adhesión de Montenegro forma parte de esta política de expansión hacia los Balcanes y el este de Europa frente fuente de inestabilidad y, bajo nuestro criterio, un grave error geopolítico. Por eso votaremos en contra. Hay otros instrumentos que votaremos hoy aquí que hablan sobre acuerdos en información clasificada, por ejemplo, con Bélgica, con Chipre, con Hungría. Que votaremos a favor entendiendo que fortalecemos así el espacio europeo. Pero hay otro, el bilateral con Arabia Saudita, para el intercambio de información clasificada. Arabia Saudí, señorías, la monarquía absolutista que predica el wahabismo en Oriente Medio, es un país desestabilizador de la ya convulsa e inestable región de Oriente Próximo. En estos momentos, Arabia Saudí sigue en guerra contra Yemen, guerra que está causando miles de muertes y decenas de miles de heridos, habiendo intervenido desde el año 2015 armando a los grupos islamistas radicales que están sembrando la violencia y el odio en el territorio, sino también desplegando directamente su fuerza militar en diversos puntos. También en Siria, o en Irak, Arabia Saudí ha participado tomando parte por los grupúsculos más radicalizados y violentos. Un país donde las mujeres no pueden ni conducir vehículos con pena de muerte, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, no puede ser una apuesta estratégica de España. Queremos recordar que Arabia Saudí es el país con más condenas judiciales por financiación del terrorismo internacional. ¿Es prioritario y seguro firmar un acuerdo bilateral en materia de protección de información confidencial de defensa con un Gobierno de estas características, que está en guerra con otros países y que, además, tiene serias sospechas de financiación y vinculación a grupos terroristas? Nosotros creemos que no. Desde, desde nuestro grupo parlamentario creemos que España no debe seguir una política exterior de alianzas con monarquías absolutistas que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Desde Unidos Podemos hacemos un llamamiento a cambiar de raíz nuestra acción exterior, tomando por bandera la defensa de la paz, la estabilidad y el progreso, y tejiendo alianzas que trabajen en favor de ello. No queremos ser aliados en ningún caso de aquellos que promueven la guerra y la desestabilización global. Por eso votaremos no a este instrumento. Muchas gracias.